Saludos mis amados, es un placer estar de vuelta con ustedes para seguir explorando juntos la riqueza de la palabra de Dios. Hoy continuaremos nuestro estudio en el libro de abacu el cual nos ofrece una perspectiva única sobre la justicia y el amor de Dios en medio de un mundo caído y lleno de maldad. Empecemos. El autor de este libro es el mismo profeta Abacú. Fue escrito aproximadamente 600 años antes de cristo y el tema El Justo por la Fe Vivirá. Su nombre significa abrazo. Inició su ministerio inmediatamente después de la caída del imperio asirio. Este libro es un escrito que trata de temas fundamentales como el sufrimiento humano, la justicia divina, la fe en tiempos difíciles. Abacu se dirige a Dios con una serie de preguntas y lamentos, pero al final comprende que Dios está en control y que su justicia prevalecerá. En el contexto histórico, Judá estaba en una situación difícil, rodeado por enemigos y con un sistema legal corrupto que oprimía a los pobres. Abacu cuestiona ¿Por qué Dios permite la maldad y la injusticia? Y se angustia al ver que los malvados parecen triunfar. A lo largo de este libro, Abacu aprende a confiar en Dios y a aceptar su voluntad. Aunque esta no, aunque esta no siempre sea comprensible para él, él profetiza y enfatiza que el justo vivirá por la fe. Y aunque el juicio divino pueda tardar en llegar, este llegará tarde o temprano. El libro concluye con una oración de Abacu en la que celebra la grandeza de Dios y su capacidad para salvar a su pueblo. En definitiva, el libro de abacu nos enseña a confiar en Dios y a mantener nuestra fe en tiempos de adversidad. Qué hermoso haber compartido juntos esta oportunidad de explorar la palabra de Dios a través del libro de Abacu. Le dejo esta cita para que la lean y la reflexionen. Abacu capítulo 3 versículo 2. Espero que haya sido edificado y que esta experiencia te haya inspirado a continuar profundizando cada día más en el conocimiento de la verdad de Dios. Recuerda que el estudio de la Biblia es un proceso continuo y que a medida que nos acercamos a Dios en oración y meditación podemos crecer en nuestro entendimiento y amor por él. Si te ha gustado este contenido te invito a que te suscribas a mi canal y a que compartas estos videos con tus amigos y familiares, para que juntos podamos llevar la palabra de Dios a más personas. Que Dios te bendiga abundantemente y te siga guiando en tu camino de fe. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.